Soy pico Porque llevo a Costa Rica En las entrañas Porque lloro Cuando escucho una guitarra Cuando trena la barrio yo soy paz, realmente yo soy paz, pero creo que después de cierto tiempo de afirmar el yo soy paz, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy riqueza, el sistema se va, lo va escuchando más fácil y se va manifestando a través de nuestro diario vivir, así que los invito a que sigan cantándole a la vida, <risa> agreguen las palabras que ustedes deseen y verán Dios manifestado en todas las cosas que ustedes hagan. Tanta gente hoy en día se alejó de su familia por un rencor Tanta gente hoy en día su camino es más difícil sin un perdón Pero abraza y perdona porque nada sucede sin razón Oh